Cuento El coronabicho Escrito e ilustrado por Nieves Alonso Cuentacuentos y maestra de educación infantil Había una vez, en un lugar no muy lejano, un sitio llamado Bosque Mundo donde vivían muchísimos animalitos los animales más pequeñitos salían todos los días para jugar, bailar, cantar y aprender entre los árboles y flores de colores. Todos reían mucho y se lo pasaban muy, muy bien. Un día llegó por allí un ser un poco extraño. Nunca lo habían visto y llevaba una corona en la cabeza porque se creía muy importante se hacía llamar coronabicho él tenía unos gustos un poco raros le gustaba la suciedad la tos la fiebre los mocos y hasta la caca ¡Ble! llegó dando órdenes a todo el mundo y quería que todos hicieran lo que él mandaba. Y el que no le hiciera caso, pues los tocaba con su dedo y le quitaba los colores. Al quitarle los colores, pues se enfermaban, tosían, <ríe> se encontraban mal y les quitaba toda la alegría. Poco a poco... Todos los pequeños animalitos del bosque mundo pasaron de la alegría a la tristeza. Los animalitos observaron que habían dos que no habían perdido sus colores aún. ¿Qué es lo que pasa con vosotros? Preguntó el conejo. ¿Seguís teniendo vuestros colores? afirmó el ratón. ¿Nos ha tocado el coronavirus? volvió a preguntar el conejo. La tortuga contestó. Cada vez que podemos verlo, me meto en mi casita que llevo siempre a cuesta. Sí, sí. Yo hago lo mismo, dijo el caracol. Entonces, todos se dieron cuenta de que los dos ...llevaban su casita a cuesta... ...y encontraron la solución... ...todos decidieron esconderse... ...dentro de sus casitas... ...durante un tiempo... ...y ese ser extraño... ...el coronabicho... ...al no ver ni encontrar a nadie... ...decidió marcharse... ...y así... ...todos los pequeños animales... ...del bosquemundo... ...al cabo de un tiempo... ...volvieron a salir... Y poco a poco volvieron a recuperar sus colores y la alegría, la alegría de poder abrazarse, jugar, bailar y aprender ¡todos juntos! Y colorín colorado, como dice este cuento, todo pronto habrá terminado.